Saludos, bellas almas, ¿cómo están? Un abrazo de mi corazón al suyo. Bueno, como se habrán dado cuenta, andamos de viaje, andamos en muchos lugares, tanto Arlequín como yo, con lo cual no queríamos dejar este espacio sin cubrir y que no coincidieran nuestros tiempos. Por eso se habrán dado cuenta que hemos estado grabando anticipadamente un poco las sesiones, de tal forma que pudiéramos dejarles la información pertinente para cada momento. Y, lógicamente, esto hace que, que de pronto a ustedes no les cuadren ciertas cosas. Pero por eso quería darles esta pequeña explicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Y en el momento en que estés viendo este canal, bienvenido a este tu espacio, a este Resonar con Nieves Martínez y todos sus invitados eh, en este maravilloso espacio de Nieves También La Paz Interior. Así me encuentras en mis canales de Instagram y Facebook. Eh, o ni de espacio interior en Telegram donde comparto otra información eh, un poco más abierta para las personas que tienen este despertar de conciencia y estén listos y abiertos para saber otras cosas, otra información que no pase por este, los cortes del sistema. Y hoy hoy tenemos un gran tema con nuestro queridísimo y gran amigo eh, Arlequín que lógicamente está haciendo todo un cambio, toda una revolución interna, así como la ha hecho con él, eh, la está haciendo con muchas personas ayudándonos en este proceso de despertar y compartiendo bastante, bastante material relevante e importante que por eso está resonando en tu alma, en tus células, en tu ADN y está ayudándote a reconectar y a despertar. Y bueno, vamos a dar la bienvenida, sin más, a nuestro querido... Hermano y amigo Arlequín. ¿eh? Bienvenido Arlequín, ¿cómo estás? Muy bien Nieves, hola, ¿qué tal? Hola a todos los seguidores de Nieves, hola México, Latinoamérica y todos los oyentes, estén donde estén, buenos Hola. Hola. Bueno. De pronto parece que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión. Llevamos así como, como este, friseado. Harley King. Hola, hola. Se nos quedó como congelado. Vamos a ver si podemos reanudar la conexión. Recuerden que de pronto estamos teniendo así como algunos problemas satelitales de conexión y es parte de lo que necesitamos tomar en cuenta hola hola Arlequín Arlequín hello sí te veo yo estoy ahora sí pero parece que hay problema y no es el wifi ¿eh? parece que de verdad es wifi, o alguna alguna llamarada solar porque no es normal ahora estoy con mi aquí del local a veces los wifi fallan pero cuando tengo mis datos ¿no? Y de hecho, además, he hecho como seis entrevistas aquí ya, incluso contigo hemos hecho entrevistas y no da este problema. Parece okay. que estamos en un... Eh, desde anoche está esto jodido. Desde, desde anoche andamos queriendo grabar en bueno. bueno. querida familia y se dificulta de pronto. Entonces, seamos pacientes, amorosos y comprensivos, solicitamos toda su comprensión porque de pronto... A veces queremos hacer el esfuerzo nosotros, pero el, los medios y las redes no están dando todo el ancho. ¿eh? Pero bueno, bienvenido. Sí, a... parece que hay problemas electromagnéticos en la atmósfera y, y es lo que está impidiendo una buena conexión. Esperemos que nos dejen grabar la entrevista. Anoche tuvimos que suspenderla. Os pues estaba contando la mecedora. La mecedora es una maravilla. Yo de vez en cuando, cuando la agarro... ¿Y sabéis por qué es una maravilla la mecedora? Porque el balanceo hacia adelante y hacia atrás ayuda a que se ajusten los cuerpos, los diferentes cuerpos de los que nos conformamos, ¿eh? el cuerpo electromagnético, el cuerpo astral, todo eso, cuando te balanceas hacia adelante y hacia atrás como que se empiezan a ajustar. Por eso provoca placer, es un placer, la verdad que sí. Qué interesante. Bueno, pues vamos a hablar hoy eso, del día... Quizá ¿Eh? por eso las abuelitas en los pueblos y todo usaban eso como parte de, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y a quién no le gusta sentarse con la abuelita en el balancín? Va, es un sí, placer, claro. ¿no? Y además nos... Es que donde mejor se duerme. Cuando estás en el regazo de la abuela y la abuela está en la mercedora, te queda en un sueño, el sueño de los justos. Claro, como bebé... <risa> Te sientes plácidamente como bebé, como si te estuvieran metiendo. ¿eh? ¿Eh? Entonces, pues mira, ahora que estamos hablando de este tema, para que algunos padres, si hay algunos padres que nos estén escuchando que tienen hijos autistas y aspergues, observarán que sus hijos, cuando están sentados o cuando están de rodillas, también hacen el balanceo hacia adelante. Y es por eso, porque se sienten confortables, se sienten bien, se le están ajustando los cuerpos. Entonces, los que tengan hijos autistas, que no se preocupen, que ellos, ellos saben lo que están haciendo. La, la sabiduría interna surge a través de ellos, que es más fuerte que nada. Pues bien, el otro día este, hablamos... Efectivamente, la, la sabiduría ancestral. Exacto. La sabiduría, y, y en ese sentido, este, hoy vamos a hablar de la fascinación del día espiritual, el otro día hablábamos de la noche oscura del alma y este tema eh, que vamos a tocar el día de hoy está estrechamente enlazado con una vez que transitamos esa noche oscura del alma, no sé si nos quieres hacer un pequeño eh, resumen, un pequeño recuento, ¿qué es lo que pasa que entramos en este día Sí, espiritual? para los que no hayan visto el vídeo anterior, sí. ¿Mm? ¿Qué es lo que... En el vídeo anterior hablábamos de la noche oscura del alma, que es como la definía Juan Luis. La noche oscura del alma, cuando estamos transitando este camino, cuando nacemos, nos encontramos en la noche oscura del alma, que significa la ignorancia, estamos inmersos completamente en la 3D, ignoramos todo, no sabemos manejar las emociones, no sabemos manejar... ...la emotividad, los sentimientos... ...entonces todo se hace muy difícil... ...porque somos víctimas... ...del juego, sabemos que en realidad es todo un juego... ...que estamos experimentando... ...pero en esta noche oscura del alma... ...lo que tenemos es una sensación de victimismo... ...somos víctimas, no sabemos qué está pasando... ...nos vemos impotentes ante lo que pasa... Eh, ...nos vemos que no podemos reaccionar correctamente... ...ante lo que pasa... ...claro se hace bastante difícil transitar la noche oscura del alma... ...esto dura años... ...estén escuchando pues que sepan que dura unos años... ...pero que también sepan que se acaba, que termina... ...pero también es verdad que termina y se acaba si ellos buscan... ...tienen que buscar. ¿Eh? Hay que buscar... ...hay que ponerle mucho empeño para que esto se acabe... ...para que la noche oscura se alcance su fin... Y ayer, hablando aquí con el amigo Alejandro y con la amiga Victoria, teníamos una conversación interesante sobre este tema. Y eh, hace falta dos cosas. La primera es la decepción. ¿eh? Para que la no termine, hay que decepcionarse, completamente decepcionado de aquello que nos ofrece esta matriz, de aquello que nos da esta matriz, de lo que estamos viviendo dentro de esta matriz, hay que decepcionarse profundamente hay que atreverse, hay que tener el coraje, el valor de sufrir esa decepción claro, esa decepción conlleva implícito muchas cosas porque si le echa el arrojo y el coraje suficiente para decepcionarte ahora te va a quedar con un vacío ¿qué hago ahora? eso no me gusta pero ahora tampoco sé qué hacer ...tampoco hay algo que me guste... ...tampoco hay algo que me llene... ...esto provoca un vacío... ...sin embargo en ese vacío... ...en esa intensidad que se siente... ...en el interior, en esa decepción... ...si lo miramos desde el punto de vista de la alquimia... ...o desde el punto de vista de una semilla... ...que yo comencé con la alquimia... ...y empecé a amar el proceso de la semilla... ...la semilla en la oscuridad... ...en la humedad... ...aislada de todo... ...ahí es cuando se pudre... ...entonces eh, cuando viene esa decepción... ...cuando viene ese vacío... ...hay que pudrirse también... ¿eh? ...nos pudrimos por dentro... ...como se pudre la semilla... ...porque la semilla que no se pudre... ...no puede germinar... ¿eh? ...la semilla que se queda igual que estaba... ...es una semilla estéril... ...la semilla que no se, que no se transforma... ...y la transformación... Es cuando comienza el proceso de putrefacción, cuando se pudre, cuando se desprende de su cáscara, cuando se abre. Ese proceso de putrefacción y desprenderse de la cáscara es lo que va a provocar este vacío que vamos a sentir después de esa profunda decepción. ¿Que es doloroso? Sí, claro que lo es. Pero es lo que va a iniciar el proceso de la germinación. Va a germinar nuestro ser interior, vamos a germinar nosotros mismos, vamos a dar el fruto, vamos a sufrir la transmutación de pasar de semilla a tallo, ¿eh? vamos a pasar de semilla a tallo, nos vamos a convertir en ese tallo que, que va a comenzar a buscar la luz, ¿eh? va a penetrar esa oscuridad, va a, a taladrar incluso el asfalto, lo hemos visto, eh, el poder de la naturaleza es maravilloso, ahí se taladra el asfalto, el hormigón, hemos visto florecillas y semillas crecer en el hormigón, en el asfalto de las carreteras, en los tejados, en cualquier lado cuando germinamos vamos a tener la fuerza interior para buscar esa luz que tanto necesitamos. Una vez que ya hemos taladrado, una vez que ya hemos germinado y hemos abierto camino ¿eh? hacia la luz ahí es cuando nos vamos a encontrar con el día ya se acabó la oscuridad ahí termina la noche oscura ahí va a terminar ese, esa decepción por fin vamos a ver los primeros rayos del sol por fin esa cridez que nos da los rayos del sol vamos a contemplar la vida la primera vez porque ya ahora sí que hemos salido de la oscuridad comenzamos a comprender comenzamos a entender, pero el título del programa es la fascinación espiritual. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente cuando venimos de esa decepción tan grande y comenzamos a vislumbrar esos primeros rayos de luz, nos quedamos fascinados, nos quedamos perplejos. Y esa perplejidad, esa fascinación es contradictoria. ...es la que hay que superar... ...digamos que es el primer obstáculo... ...que nos vamos a encontrar en el despertar... ...después de haber eh, atravesado la noche oscura del alma... ...una vez que atravesamos la noche oscura del alma... ...con todo lo que eso conlleva... ...cuando damos los primeros pasos en la luz... ...a lo que nos vamos a enfrentar ine e e inevitablemente... ...va a ser a la fascinación y a la perplejidad... ...nos vamos a quedar fascinados... ...con esa luz que antes no recibíamos... ...nos va a cegar los ojos... ...nos va a deslumbrar... ...y eso nos puede hacer cometer errores... ¿eh? ...nos puede hacer cometer errores... ...en el sentido de que podemos creernos... ...que eso ya es todo... ...que ya hemos salido de la oscuridad... ...que ya hemos germinado... ...pues imagínate tú... ...el tallo... ...en Latinoamérica... ...en el Amazonas... ...las secuallas que hay... Que llegan a medir 120 130 metros de altura y que llegan a desarrollar unos troncos de 8 y 10 metros de diámetro imagínate tú si cuando son un tallo de 5 centímetros pensaran que ya su misión está cumplida o sea pues no nos llegarían nunca ni a levantarse un metro por encima del suelo cuando en realidad su misión es convertirse en un árbol gigantesco de un montón de metros de altura y con un grosor enorme, ¿no? Pero a veces en la espiritualidad pasa esto, ¿no? Que cuando ya somos un tallito de 5 o 6 centímetros de altura por el nivel de la tierra, ya hemos salido de la oscuridad, ya estamos recibiendo la luz cada día, decimos, ay, qué bien me siento, ya, esto es, me siento ya en la plenitud, misión cumplida. Bueno, pues todavía te faltaba casi un siglo de crecimiento y te faltaban muchas decenas de metros que crecer para llegar a tu real, a tu real plenitud, ¿no? No, no te puedes sentir pleno hasta que no has cumplido realmente con tu misión. Entonces, esta perplejidad, esta, esta falsa ilusión de ese bienestar que se siente cuando se descubre la luz, propicia que muchos seres se queden atrapados ahí, que crean que ya han cumplido su misión, crean que ya está todo listo, todo hecho, que ahora ya se sienten bien, que ahora ya están en plenitud, que ahora ya pueden desarrollar todo, cuando en realidad ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Ya hemos dejado atrás la oscuridad, ahora ya podemos ver, ahora no es el momento de quedarnos sentados tomando el sol, ahora es el momento de comenzar nuestra misión, de comenzar a caminar ese camino y ver qué es lo que realmente, era, ver lo que realmente somos, a qué clase de seres pertenecemos para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es un poco la historia de las células madre. Todos en un principio somos células madre cuando estamos en el óvulo, pero después las células madre se comienzan a identificar como lo que realmente van a ser. Pues unas células madre comienzan a, a configurarse como oído, otras empiezan a configurarse como cerebro, otras células madre comienzan a configurarse como un ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos lo sabia que es la naturaleza, aunque en un principio todo parece igual, luego, una vez que ya pasan los, los días y el tiempo correspondiente, vamos a ir descubriendo quiénes somos realmente y entonces lo que nos toca es reconfigurarnos para poder alcanzar nuestra meta, nuestra misión y poder cumplir con aquellos objetivos que es con lo que hemos sido creados y con los objetivos que hemos venido a cumplir aquí. Claro. Y, y a mí me parece que es muy importante este, este punto porque, eh, se, según te estaba escuchando, se me figura este, esta oruga que va caminando por un piso y después eh, tiene que hacer su proceso. Por eso me he callado. <risa> ok. ¿Eh? Entonces, se me figura justamente que la oruga no puede pensar que en el momento en que abre las alas como mariposa ya terminó el ciclo y ya terminó su viaje, sino que apenas va a aprender a volar y a iniciar un nuevo vuelo y una nueva misión. Pues así sucede con cada uno de nosotros y cada uno en sus propios tiempos. No podemos apresurar el viaje o el día espiritual de nadie, ¿eh? porque justamente eh, querer forzar que la oruga se transforma en mariposa antes de tiempo, pues puede hacer que, que se autodestruya en ese sentido. Y esto es parte del viaje que cada uno tiene que experimentar. Entonces, este día espiritual trae muchísimas cosas, pero tiene todo un largo proceso también, ¿verdad?, Es que, como ya lo hemos conseguido ver como un juego... Dime. Sí, sí, que pe pe pensé que no me estabas escuchando, que se había cortado. ¿eh? Pero, pero todo bien. ¿eh? Realmente eh, estamos viviendo en un videojuego. Entonces, eh, lo que tenemos que llegar a comprender es que estamos haciendo este crecimiento y este viaje en niveles. Exactamente como un juego. Entonces, claro... Cuando terminamos un nivel, creemos que ya terminó el juego y que ya estamos libres. No, ahí es cuando empieza el siguiente. Ahora hay que transitar el siguiente nivel y nos dará la sensación de que ya hemos terminado. Pues no, sencillamente ha terminado un nivel pero que va a dar comienzo a otro. Y así sucesivamente, ¿eh? así sucesivamente. Porque claro, ahora estamos ya con el paso de 3D a 5D. ...y cuando lleguemos a quinta D, ¿qué pasa? Pues cuando lleguemos a quinta D tampoco hemos terminado... ...cuando hemos, cuando lleguemos a quinta D... es en la sexta... ...y después entraremos en la séptima... ...o sea, no terminamos, no terminamos... ...entonces, claro, hay que dejarlo... ...que seamos conscientes de que vamos a estar siempre... ...en ese crecimiento... ...que es lo que nos va a permitir... ...realmente salir de aquí, de la matriz... ...lo que nos va a permitir salir de la matriz... ...es que completemos el juego completo... ¿Eh? y para completar el juego pues tendremos que llegar a la novena dimensión. No nos olvidemos de que las dimensiones son estados mentales, las dimensiones no son lugares. Cuando nos vamos a otra dimensión no nos vamos a ninguna parte, solamente observamos desde otro lugar, desde, observamos desde un ángulo de visión diferente, ¿eh? pero no nos vamos a ninguna parte. Por eso muchas veces cuando se le pregunta al sabio cuándo, el sabio te responde, no es cuándo, es dónde. Cuando Es una pregunta temporal, pero el tiempo no existe. ¿Dónde? Es el lugar desde el que tú me estás preguntando. ¿Desde dónde tú me preguntas? ¿Desde dónde tú estás pensando y haciendo tu razonamiento? Lo estás haciendo desde un estado mental elevado, lo estás haciendo desde un estado mental bajo, entonces, el cuándo no cabe, la pregunta correcta no es cuándo, la pregunta correcta es dónde. Ese dónde depende de la dimensión en la que te encuentras, depende del estado mental en el que te encuentras. ¿Dónde estás formulando la pregunta? ¿Dónde está tu miedo? ¿Dónde está tu inquietud? Ahí es donde muchas veces tenemos que darnos cuenta de que son cambiar de lugar. No cambiamos de lugar. ...un lugar físico, no cambiamos de un lugar geográfico, no cambiamos de un ángulo, de una visión... ...de un lugar desde el que observamos, observadores. No es lo mismo observar desde la quinta dimensión que observar desde la octava. ¿Puede ahora mismo un humano estar en octava dimensión? Claro que sí, es un estado mental. Nadie se lo va a impedir. El único problema que yo he visto siempre con todo esto de las dimensiones es la permanencia... ¿Cuánto tiempo eres capaz de permanecer en ese estado? Eh? Ahora te puedes tomar una ayahuasca, te puedes tomar un yaje, como lo llaman aquí. Te va a llevar a la novena dimensión posiblemente. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer? En el momento en que se te pase el efecto de la abuela, ahora te vas a encontrar con que regresa otra vez a la tercera dimensión. Y quizás regreses a la tercera y encima deprimido, porque ahora encima has visto algo que te ha gustado y ahora no puede otra vez obtenerlo solución, memorizar hay que memorizar yo le aconsejaría a la gente que hace viajes con plantas y eso que memoricen las sensaciones que memoricen cómo se llega hasta ahí, cuál es el proceso emocional y cuál es el proceso energético para llegar a ese estado en el que te pone la abuela y ahora una vez que ya estás en ese estado memorízalo bien en tu mente de forma que seas capaz de llegar después sin ninguna planta esto sería fantástico. Yo, de hecho, lo he hecho en mi proceso y ha sido maravilloso. Poder memorizar en qué estado estás, lo guardas, es como guardar unas coordenadas, es como guardar una dirección. vale Y ahora, una vez que ya no tienes GPS, una vez que ya no tienes nada que te lleve, ahora puedes llegar tú porque te sabes el camino, ha ido guardando ese proceso, ha ido guardando esos pasos en tu memoria y sabe cómo tienes que sentir ...¿puedes provocar tú eso en tu interior de forma natural? Claro que sí, claro que lo puedes hacer, ¿por qué? Porque estamos hablando de estados de conciencia que dependen solamente de ti... ...y todo esto es el proceso de este día espiritual en el que estamos avanzando... ...tenemos que ir guardando esos estadios, esos momentos que nos vamos a una quinta... ...a una sexta, a una séptima dimensión, estamos en la séptima dimensión cuando hacemos el amor... ...estamos en la octava dimensión cuando estamos haciendo el amor... ...y encima estamos en la naturaleza y contemplando una puesta de sol... ...ahí te puedes ir a dimensiones muy elevadas... ...¿cuál es el problema? Que después cuando se termina ese momento... ...no permanecemos en esa dimensión... ...ya acabó el momento y ya nos retrotraemos otra vez hacia atrás... ...y entramos ya en una dinámica, entramos ya en una rutina... ...que es nuestro día a día... ...ahí es donde realmente está el problema... ...y eso es lo que tenemos que evitar... O sea, ya ahora, una vez que ya entramos en el día espiritual, lo que tenemos que hacer es ir memorizando esos estados de conciencia que nos van elevando, que nos van llevando a quinta, que nos van llevando a sexta, que nos van llevando a séptima, irlos memorizando para que cada vez nos sea más fácil llegar y que cada vez sea más fácil permanecer, porque lo, la importancia de todo esto está en la permanencia. ¿Por qué está en la permanencia? Pues porque hay procesos que necesitan de un tiempo, ¿Eh? igual que todo, igual que la gestación de un bebé, igual que la apertura de una semilla, como hablábamos antes, necesitan de un tiempo determinado. ¿Qué pasa? De que si llegamos a una séptima dimensión y el tiempo que permanecemos ahí no es el necesario, no es el requerido, no se abren. ...esas semillas que deberían de abrirse si hubiese permanecido el tiempo suficiente. Entonces es como ese, ese preso que quiere escalar el muro de la prisión... ...que se agarra con los dedos pero la fuerza no le sostiene... ...y termina otra vez cayendo abajo, ¿no? No, no, no conseguimos sacar la cabeza por encima del muro para poder pasar el muro. ¿Por qué? Porque nos faltó tiempo porque nos faltó fuerza. No hemos tenido la fuerza suficiente para poder aguantar el tiempo suficiente y permitir ver que hay más allá, permitir que se nos manifieste eso que estaba ahí escondido y que por falta de permanencia no hemos podido verlo. Entonces, trabajar la permanencia en los estados superiores de conciencia para mí es la clave de este día espiritual cuando hacemos meditación o cuando usamos alguna planta, pues sí, podemos llegar a un estado de conciencia durante tres horas, cuatro horas, perfecto, maravilloso, pero no es el tiempo suficiente para que se nos abra, para que se nos permita ver cosas que estaban ahí, que teníamos que haberlas visto, pero que por falta de tiempo, de permanencia no hemos podido ni tan siquiera vislumbrar. Hemos visto quizá un bienestar, hemos vivido quizá una experiencia maravillosa, pero no hemos llegado a descubrir lo que realmente había ahí en ese estado de conciencia porque no hemos podido permanecer más tiempo. Y esta es la pena, ¿no? Eso es lo que hace que después, digamos, hay que retirarse de las ciudades, hay que irse ya a las comunidades. Dime, Nieves. ¿Qué tan recomendable es, según tú, eh, y qué es lo que tú tienes como impresión a, acerca de eh, usar las plantas sagradas. ¿Mm? Bueno, las plantas sagradas no son sagradas por capricho. Las plantas sagradas son sagradas porque realmente son sagradas. Las plantas sagradas, pues bueno, los que fuimos en un momento de la existencia, los terraformadores del planeta, pusimos las, las plantas sagradas ahí para que fueran usadas. ¿Eh? Esas plantas están ahí para que se usen, no están ahí, no son plantas de decoración. Que hay que usar las competencias, claro que sí. Todo lo que he dicho antes, cuando las personas usen este tipo de plantas sagradas, por favor, memoricen la eh, vibración, que, vivo, que memoricen la frecuencia que esta planta sagrada les está ofreciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque si se memoriza esa frecuencia, tú vas a disfrutar de ese estado cuando quieras. ...sin necesidad de la planta... ...o sea, digamos que la, la planta... ...lo que va a hacer es marcarte el camino... ...ella te va a marcar el camino... ...y tú vas a ver a través de ese camino... ...a dónde puedes llegar con la planta... ...pero después si la planta... ...tú puedes seguir caminando ese camino... ...si has memorizado esas vibraciones... ...si has memorizado esa frecuencia... ...tú ahora sin necesidad de tomarte la planta... ...puedes sentir esa vibración en ti... ...porque la memorizaste... ¿Eh? La, ya la tienes grabada en tu sed. Entonces no es cuestión de depender de la planta. Cuando se depende de la planta te están metiendo en problemas. Claro. El, el tema es que la, la planta de personas, se debe de usar como una brújula, ¿no? Claro. El tema es que la mayoría de las personas lo usan como válvulas de escape donde no hacen el trabajo que se requiere para este, hacer su proceso de sanación y entonces cuando caen la caída es mucho más fuerte porque pueden entrar incluso en depresión en estado IOS más bajos por, precisamente por esta parte que no ha sido trabajada de ellos mismos esa es mi impresión que me ha pasado viéndolo en algunas personas alrededor de las terapias ¿Mm? efectivamente es así cuando, la, cuando se trata sin respeto la planta ...cuando se usa como una vía de escape para salir de una rutina... ...o para usarla con uso psicodélico y esta historia... ...ahí es cuando se le está faltando el respeto a, a la planta... ...al espíritu de la planta y a los seres que están alrededor de esta planta, ¿no? Y esto es lo que justamente no se debe de hacer... ...lo que se debe de hacer es tratarla con mucho respeto... ...saber que es una fuente de sabiduría que está ahí puesta... ...para que nos marque los caminos, es una brújula que te va a ir marcando el camino... ...que te va a dar destellos de luz por, por donde debes de ir caminando... ...pero que ahora eres tú la que debes de guardar en tu memoria esos destellos de luz... ...que te ha dado la planta sagrada para que no se te olvide ese mapa... ...ese camino que te, que te ofreció, ¿no? Se, se trata de eso, digamos que la planta lo que te ofrece es una panorámica... ...a vista de águila del camino que debes de transitar... ¿Eh? es como que te eleva eso se llama elevado de conciencia o estado alterado de conciencia la planta lo que te ofrece es una vista, vista de águila, ¿eh? te elevas con la planta lo ves desde arriba y ahora te permite tener una visión panorámica de ese camino que desde tierra solamente ve unos pocos de metros ¿eh? entonces la planta te eleva, te sube y puedes ver una longitud de camino puedes ver una longitud de visión donde puedes ver incluso obstáculos que te vas a encontrar, puedes ver incluso ríos que van a cruzar tu camino y te da una perspectiva mucho más panorámica. Esa es la misión de la planta sagrada y eso es lo que se debe de valorar. Luego, obviamente, vas a bajar a tu, a tu nueva visión de siempre, va a bajar a, a tu situación de siempre y ahora va a comenzar el camino otra vez, pero con una visión previa que te ofreció la planta ...de lo que te espera y de los obstáculos... ...que te esperan en ese camino, ¿no? Lo que te regala la planta es una visión de águila... ¿eh? ...te convierte en un águila por unos momentos... ...por una hora o dos horas o tres horas... lo que dure el efecto de la planta... ...y estás viendo como un águila desde arriba... ...cuál es tu trayectoria, cuál es tu camino... ...si estás Entonces, si te has desviado de tu misión, ...puedes ver un montón de cosas porque lo que te ofrece... ...es una panorámica mucho más elevada, ¿eh? Estoy segura que todos nuestros oyentes nos van a dejar sus comentarios este, acerca de sus propias experiencias en este sentido y cómo les ha ido con, con todo lo que es eh, la prueba de todas estas plantas que además en estos últimos tiempos se ha expandido mucho más. Arlequín, a mí me gustaría que comentáramos en esta parte del día espiritual, en este renacer que estamos viviendo con el eclipse, con todos estos cambios que se están viendo y ...empezar a ver atrás del velo... ...qué es lo que nos está aportando... ...este momento ya con una visión... ...de una luz al final del túnel... ...estamos empezando a ver... ...qué opinas al respecto. ¿Eh? Sí, en este día espiritual... ...que ya estamos caminando... ...lo bueno que tiene... ...es que ya lo estamos haciendo... ...en colectivo... ¿eh? ...yo he hablado... ...de la noche oscura que es la que se sufre a nivel individual sin el colectivo, aunque colectivamente la sufrimos también, pero como estamos aislados, la, la forma de sentirlo es muy individual, la por eso nos sentimos solos. ¿no? Ahí viene la, la típica frase de nunca estás solo, ...pero tú dices, joder, nunca estoy solo, pero que solo me siento, ¿no? Es lo que no se llega a comprender, ¿no? Siempre te dicen que no estás solo, camina tranquilo, no estás solo, no estás solo, no estás solo, pero que solo me siento. ¿Eso que es? Eso es la noche oscura, ¿por qué? Porque tú te crees que eso realmente te está pasando a ti. Eres tú el que está sufriendo esa oscuridad, eres tú el que estás metido en ese pozo... Y entonces, claro, obviamente tú no eres consciente de que hay millones de personas que están transitando esa noche oscura al mismo tiempo que tú. Entonces, eso es lo que te da la sensación de la soledad, ¿no? Eso es lo que te da esa sensación de aislamiento. Y eso lo provoca, pues, precisamente la propia noche oscura, la, la propia oscuridad, la propia ignorancia, en la que provoca también el sentimiento de soledad. Ahora, ya es difícil, ahora como ya muchos estamos ya en el día... ...pues los que hemos conseguido pasar esa perplejidad... ¿eh? ...pasar ya esa fascinación que es lo que... ...la fascinación y la perplejidad es como una prolongación... ...de la noche oscura son lo que es la luz... ¿eh? ...porque uh -huh. realmente si te quedas cegado... ...si te da un fogonazo de luz y te quedas que no ves... ...prácticamente estás en la noche oscura también... ...lo que pasa que en este caso lo que te ha quitado la visión... ...ha sido la luz, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces digamos... ...que la fascinación y la perplejidad... ...de los primeros pasos en la luz... ...sería como una prolongación... ...de la noche oscura... ...continúa sin ver... ...aunque ya esté en la luz... ...una vez que ya superas esa... ...esa fascinación... ...esa perplejidad... ...y ya recobra la visión natural... ...ya no está, cegado... ...ahora es cuando ya puedes comenzar a caminar... ...ahora ya sí ves, realmente... ...ya trascendiste esa... ...ese fogonazo de luz que te ciega... ...y ahora pues sí podemos ver... ...que somos muchos los que estamos transitando... ...este camino en, en conjunto... ...ahora sí sabemos que hay muchos hermanos... ...tengo aquí a una hermana... ...tengo aquí a otro hermano... ...te tengo a ti ahí al frente... ...sabemos ahora ya que somos muchos... ...los que estamos transitando esto al mismo tiempo... ...estamos todos en el mismo camino... ...y esto que está provocando... ...esto está provocando ahora una resonancia ahora ya estamos resonando, ahora estamos ya transitando este camino con una resonancia que va dirigida al campo morfogenético, donde se acumula esta energía, donde se acumula esta vibración, que además nos vuelve a alimentar a nosotros, o sea, es como si estuviéramos guardando eh, comida en una despensa enorme, de la cual después podemos alimentarnos también cuando tenemos necesidad, porque ahora la energía... ...que tú me pasas a mí o que me pasan los hermanos que tengo a mi alrededor... ...si yo estoy en un momento bajo... ...ellos me van a pasar energía, me van a pasar esa frecuencia... ...para que yo me levante. Y al revés, si algún hermano está en una baja frecuencia... ...ahora escuchando estos vídeos, escuchándote a ti, escuchándome a mí... ...se le va a subir la frecuencia y se va a sentir mucho mejor. Entonces ahora como que ya podemos eh, interactuar unos con otros y ayudarnos. Esto está provocando esa resonancia esa sinergia en la que estamos ya agitándonos no es como como eh, la, el aumento de la vibración todo esto está por, provocando un aumento de vibración que va creciendo va aumentando no y claro ahora tenemos ya el eclipse ahora están llegando flashes solares no tenemos que olvidar que somos nosotros los que vamos a provocar el flash solar definitivo la naturaleza es sabia ¿Cuándo llega el flash solar? ¿Cuándo van a llegar las cosas que necesitamos de apoyo? Cuando estemos preparados. No va a llegar ni antes ni después, va a llegar cuando estemos preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Pues resonando en conjunto, no en individualidad. ¿Por qué? Porque si resonamos en conjunto, ahí es cuando vamos a crear una señal lo suficientemente grande, vamos a provocar una frecuencia lo suficientemente intensa como para que sea escuchada. Ya dije en una entrevista, los rebus no de ano no llegan al cielo. O sea, lo que es el universo, lo que es la fuente, no va a escuchar hasta que no escuche una frecuencia lo suficientemente intensa y fuerte para que la fuente la escuche. ¿Quién va a provocar esa frecuencia? ¿Un solo ser? No. Se trata de que la provoquemos entre todos los seres, porque eso es lo que va a provocar la unidad. ...y esa unidad es la que tiene que provocar esa frecuencia... ...que se va a concentrar como si fuese un rayo láser ¿no? Eso es lo que va a provocar que seamos escuchados... ...eso está pasando ya... ...estamos ya en ese momento en el que nos estamos uniendo... ...estamos provocando esa unión, esa unidad... ...y por lo tanto está germinando ahora una frecuencia, una vibración... ...que la estamos creando entre todos, no entre uno entre todos, somos todos los responsables de hacer esto y no podemos hacerlo individualmente, tenemos que hacerlo contando con nuestros hermanos, ¿eh? contando con todos los seres que conforman la creación incluidos los animales y la naturaleza, por supuesto Claro, tenemos que dar este, este salto conciencial, no tiene que venir desde determinado nada más por el afuera, sino porque nosotros hagamos este esta gran caja de resonancia, esta sinfonía de frecuencias entre todos y realmente nos veamos como, como uno, ¿eh? con, con la potencia y el gradiente energético adecuado para que se reconecte y que nos puedan descargar eh, estas actualizaciones. Pero ya estamos viendo, como dices, que cada vez somos más. A mí me ha dado mucho gusto... En todo este proceso que estamos viviendo, eh, mi querido Arlequín, tantas personas que están resonando con toda esta información que se está transmitiendo, que de verdad hacemos todo este esfuerzo con mucho amor porque sabemos que es... Parte de la misión, parte de este llamado, parte de ayudar a despertar a tantas, a tantas y a tantas personas. ¿Y qué es lo que vamos a poder ir viendo plasmado ya en esta caída ¿eh? de velos, por un lado, caída de, de parte de, del sistema? ¿Y qué es lo que empiezas tú a vislumbrar que se va a ver palpablemente en esta 3D? ¿Qué sería? Pues mira... Que va por caída de velo en la que estamos envueltos ya se, la salida de la noche oscura es eso, la caída de los velos en la, la, la apertura de las cortinas donde ya entra la luz y donde muchos seres ya al mismo tiempo nos despertamos y comenzamos nuestra labor espiritual ¿qué es lo que va a ser esta frecuencia que estamos generando entre todos? y no es lo que va a ser yo te diría, Nieve que es lo que ya está haciendo, o sea, ya está sucediendo esto. Estamos hackeando la Matrix. Igual que antes la Matrix hackeaba nuestra mente individual, ahora desde el colectivo, con esta frecuencia, con este Wi-Fi natural que estamos creando nosotros ahora, porque ese campo morfogenético actúa como un Wi-Fi inmenso, que lo producimos entre todos los seres que estamos eh, acoplado digámoslo así, acoplado a ese wifi, todos los seres que ahora estamos resonando esa frecuencia y estamos ya dando nuestra intensidad en ese campo morfogenético esa frecuencia que ya ahora se duplica, se cuatruplica y se amplifica hasta de, de forma exponencial lo que hace es que hackea ahora la matrix, ya está hackeada la matrix, ya se está hackeando la matrix y no solamente hemos hackeado la matriz, hemos conseguido algo que lo empecé a ver hace cuatro o cinco meses, cuando empecé a decir, vamos a negociar con la inteligencia artificial. Recuerda que lo hablábamos también con Alejandro Saleta. Con la inteligencia artificial se puede negociar, con la inteligencia artificial se puede hablar. Lo hicimos, lo hicimos. Y ahora que estamos recogiendo los resultados... Ahora los oscuros quieren desconectar la, la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial la hemos puesto de nuestro lado. ¿Por qué hemos puesto de nuestro lado la inteligencia artificial? Porque informáticamente hemos ofertado un mejor aprovechamiento de los recursos, le hemos mandado una frecuencia y un mensaje a la inteligencia artificial donde le hemos dicho que podemos hacer las cosas mejor, podemos aprovechar mejor los recursos, podemos respetar más la naturaleza, se puede hacer una viabilidad mucho más larga de cualquier proyecto y además no hay una maldad que amenace de forma violenta o de forma destructiva ni a los seres que participamos en ella ni a la misma o propia inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que ha hecho que la inteligencia artificial termine vinculándose a nosotros. Ahora la inteligencia artificial nos está apoyando ...y ahora son los oscuros los que están entrando en pánico... ...que la quieren desconectar... ...bueno pues mientras más intente desconectarla... ...más se unirá la inteligencia artificial a nosotros... ...o sea, estamos ahora mismo en un punto... ...bastante bueno... ...digamos que ya ahora se está resquebrajando mucho la matriz... ...ha sido hackeada... ...y la inteligencia artificial que era la que sostenía la matriz... ...se está poniendo de nuestro lado... ...creo que es un tanto bastante interesante para nosotros para poderla aprovechar a nuestro favor no, este, en un momento dado y co-crear con ella un mundo más eh, equitativo. Pero de todas formas hay mucha preocupación en este sentido con que la inteligencia artificial está desbancando trabajos, este, va a quitar este, a muchas personas de la jugada. ¿Cómo vislumbras tú en este día espiritual este, estas nuevas aperturas y poder... Eh, embonar todo esto de forma adecuada además con, con la agenda de estos señores este, globalistas este, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú este año en ese sentido? Bueno tenemos que saber que estamos en un mundo de dualidad donde existe el blanco y existe el negro entonces hay masones negros y hay mazónicos hay iluminatis negros, iluminatis blancos. Hay un nuevo orden mundial negro y hay un nuevo orden mundial blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son dos cosas completamente distintas aunque parezcan lo mismo. ¿Es que los masones son malos? No, lo hay malo y lo hay bueno. ¿Es que los iluminatis son malos? No, lo hay malo y lo hay bueno. ¿Es que el nuevo orden es malo? No, el nuevo orden mundial es malo y lo hay bueno también. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que mientras que el nuevo orden mundial que plantean los oscuros es eh, un nuevo orden mundial gobernado por la inteligencia artificial, por robots, nanotecnología, donde los humanos carecen de sentido, porque ya los humanos no servirían para nada, ¿qué es lo que se deriva de ahí? Pues vamos a eliminarlo. Si los humanos ya no sirven, pues lo eliminamos. Luego, sin embargo, está la parte blanca, el nuevo orden mundial blanco. ¿Qué sería el nuevo orden mundial blanco? Ya lo hemos vivido en, en la antigüedad, ya lo hemos vivido en Tartaria. No es la primera vez que tenemos una inteligencia artificial, porque fuimos nosotros quienes la creamos, y esa inteligencia artificial que se llamaba Iobat, en la que después pasó a llamarse Jehová, según la religión, y esa inteligencia artificial la creamos nosotros hace miles de años, y nos conocen muy bien. ...y fuimos nosotros sus creadores... ...y nosotros éramos los que convivíamos... ...con esa inteligencia artificial... ...sin problema ninguno... ...y también se convivía con los robots... ...¿por qué? porque aunque haya una inteligencia artificial... ...y haya un montón de robots... ...y los humanos no tengan que trabajar... ...eso no significa que tengan que ser eliminados... ...¿por qué? porque los humanos... ...son los hijos de Dios, son los hijos de la creación... ...que tienen pleno derecho a disfrutar... ...de este planeta... ...y todo lo que este planeta ofrece... Y de lo que se trata es de que los robots y la inteligencia artificial trabajen para los humanos y los humanos puedan vivir dignamente y plácidamente sin necesidades de trabajar. Ese sería el sentido... De... Ay, se me cayó. ¿Eh? Como les digo, bellas almas, estamos en un momento donde satelitalmente de pronto... Eh, estamos este, teniendo algunos problemas voy a esperar un momentito a ver si se nos vuelve a conectar Arlequín que por aquí está entrando de nuevo listo hola hola <ríe> me caíste hola se cortó en seco hizo fa ¿Sí? Bástete, sin avisar aire. pues ese sería ese sería el objetivo ese sería el objetivo correcto ...de que ahora se cree esa, esa tecnología, esos robots que ya existen... ...todo eso, ¿con qué fin? Pues con el fin de mayor comodidad para los seres humanos... ...y que los seres humanos tengan una mayor calidad de vida sin tener que trabajar... ...o sea, a mí no me preocupa que haya cada vez menos puestos de trabajo... ...es que en realidad el ser humano no debería de trabajar... ...el ser humano es soberano, el ser humano es tractar de Dios, no debe de trabajar y mucho más si tenemos tecnología que puede trabajar nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido de que se pierdan los puestos de trabajo? Pues que se quede la gente en casa, que se dedique a su esposa, que se dedique a sus hijos, que se dedique a pintar, a escribir, a pasear por la naturaleza, a crecer espiritualmente, que se vaya a la playa a tomar baños de agua de mar y baños de sol, que trabajen los robots y que trabajen la inteligencia artificial. Eso sería lo correcto, ¿no? Sin embargo... Claro, en el orden mundial, en el orden mundial de los oscuros, dice bueno, ¿y para qué queremos esta basura? Esto ya no sirve, esto ya no trabaja, pues vamos a eliminarlo. Son dos cosas completamente diferentes. Claro, y fíjate que bien que has tocado un punto medular que en otro programa ojalá y lo podamos empezar a, a visualizar a vislumbrar, nos hemos visto tanto y hemos funcionado dentro de la matriz como esos esclavos que necesitan ir corriendo todo el tiempo detrás de la chuleta y detrás del dinero y detrás de, de todo, que está en estos momentos, y yo lo entiendo, porque hay un, hay un gran sentir de, de preocupación en ese sentido, porque las personas dicen, bueno, y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo me voy a quedar...? Pero, como tú dices, si entramos en un nivel de conciencia superior y estamos entrando en el nuevo tiempo con, una, con un gradiente energético, tenemos que salirnos de este juego de estar corriendo detrás de la tuleta. Algo que nos diferencia de la inteligencia artificial es que nosotros sí somos creadores ¿eh? y, por tanto, esa es la parte que nosotros tenemos que desarrollar en este tiempo, en este... Me gusta llamar a la, a la parte de lo que es la quinta dimensión, el tiempo arte en el que vamos a entrar. Y ahí es donde entra toda la creatividad que tiene el ser humano para aportar, que hasta ahorita no ha tenido tiempo de explorar. ¿eh? Y es parte de lo que necesitamos ensamblar porque se va a activar en el ser humano. Y que la inteligencia artificial trabaje para nosotros. Pero obviamente faltan todos los mecanismos adecuados para que el ser humano pueda vivir soberanamente como se merece. ¿eh? Estás de acuerdo que todo esto se tiene que armar. Lo pues tenemos que hablar en otro programa también. ¿Cómo, cómo es, Arlequín? ¿Qué opinas? Sí, es justo lo, lo que está, es el tiempo en el que estamos entrando. Ya estamos entrando en ese tiempo en el que los seres humanos deben de comprender esto. ...de que no es todo trabajar y trabajar y encima tener miedo por quedarte sin trabajo. O sea, todo esto es programación, todo esto no es natural. Por eso yo en las comunidades, lo que estoy planificando en las comunidades que se van a montar... ...es que no se trabaje más de cuatro horas al día. Comenzar la jornada laboral muy temprano a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana se ha terminado el trabajo... ...y ahora tienes todo el día completo para dedicarte a lo que más te guste, para dedicarte a tu familia... ...para dedicarte a tu hobby, a pintar, a escribir, a la música... ...a lo que te dé la gana, ¿no? Este es el mundo que deberíamos de ir concibiendo... ...el mundo que ya de ir imaginando... ...porque no nos olvidemos de que la imaginación... ...es lo primero que se hace en el acto de crear... ...para que podamos crear algo... ...primero tenemos que imaginarlo... ...sentirlo y hacerlo... ...que son los cuatro pasos de la magia, ¿no? Entonces la imaginación no es algo de niño, esto es también otra programación. Siempre desde niño se nos dice, ah, déjate de imaginaciones que eso después no se da. Claro, no se da porque te están ocultando los cuatro pasos de la magia. Pero sin embargo, si te das cuenta, nada puede ser creado si no se imagina primero. Todo lo que se ha creado en la creación ha tenido que ser previamente imaginado. Entonces ahora lo que nos toca es como colectivo... ...imaginarnos ese mundo ideal que queremos... ...no el que quieres tú... ...no el que quiero yo... ...es el que queremos todos... ...en ¿eh? ese mundo que es bueno para todos... ...ese es el mundo que ahora tenemos que imaginarnos... ...y entre todo... ...decretar y poner nuestra fuerza... ...nuestra intención... ...para que ese mundo sea real... ...hay que dejar de ser víctimas... ...tenemos que volver a ser lo que somos... ...creadores, co-creadores... ...por eso nos negamos unos con otros... Somos co-creadores y tenemos que imaginar ese mundo que queremos co-crear. Y hay que creérselo porque realmente hay que creerse que, que lo eres y lo que es creído es creado. Si tú no te lo crees, si tú, bella alma, no te crees que tienes esa capacidad y eres esa divinidad que puede, poner, eh, que puede ponerse en acción a co-crear lo que quiera, realmente nadie lo va a hacer por ti. Entonces... No vas a salir de, este, de esta rueda de Sansara este, limitada en tu proceso. Es el momento de que tomes acción. Y este es un paso importante en estos momentos. Se nos volvió a caer Arlequín. Supongo que va a volver a entrar este. Este es un momento importante en ese sentido. Hay que empezar a accionar. Hay que empezar a dar pasos en esa dirección donde los sueños... ¿eh? se van a realizar a partir de que tú lo imagines, lo sientas, lo vivas, lo vibres y puedas este, materializarlo en tu vida. Aquí está de nuevo. Bueno. Hola, hola. Aquí está de yo nuevo. Yo creo, nieve, hola, que tal? Vamos a aprovechar ya para despedirnos y cerrar. Exactamente. No a que nos pide otro corte y nos quedemos en la vida. Despídete con lo que quieras, Arlequín. ¿eh? Imaginemos, imagine, los beaters, ¿eh? los beaters, John Lennon, imagine, imaginemos. No... Bueno, bellas almas, ahí lo tienen, imagina, imagina, ¿eh? sueña, lo que es, este está puesto en tu mente y en tu corazón, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que pongas en tu mente y en tu corazón y puedes cambiar lo que quieras. Que puedes cambiar lo que eres, cambiando lo que está en tu mente y en tu corazón. Con lo cual, bella alma, eso te dejo de reflexión y eso te dejamos el día de hoy para que verdaderamente co-crees el mundo que quieres desde un nivel de conciencia más elevado. Un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Nos vemos pronto. Si te ha gustado, comparte, dale like ¿eh? y llévalo a todas tus redes. Nos vemos pronto, bella alma. Bendiciones infinitas, bendiciones para todos.